viaja al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para reunirse con su homólogo, Francisco el Manuel Macron. La cita es a la una de la tarde, es el primer encuentro. En 1946 condujo a Francisco Boix hacia su destino como testigo de un episodio de la historia europea contemporánea. Él fue el único testigo español en el juicio de Nuremberg que condenó al régimen nazi del Tercer Reich. El nombre de nuestro personaje está unido al testimonio gráfico de los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Francisco Boix, fotógrafo de profesión, se vio obligado a ejercer su actividad en el macabro ámbito del campo de exterminio de Mauthausen, donde estuvo internado desde 1941 hasta 1945. En, 1943, en campo de por des de construcción, même la carrera de Mauthausen. Yo mismo no lo he visto porque yo estaba en el servicio de identificación del campo y no podía salir. Pero, en el tiempo de visites visitas, el chef del servicio de Erkenuzins a pris toda una película leica que yo mismo he desarrollado. En esa película se reconoció Speer. ¿Cuál fue el camino que tuvo que recorrer este hombre antes de ocupar un lugar en el estrado de los testigos de Nuremberg? en 1939 se produjo en España un dramático éxodo, consecuencia de la guerra civil que obligó a 200.000 españoles a refugiarse en el sur de Francia entre ellos Francisco Boix, nacido 19 años antes en Poblesec, un popular barrio de Barcelona era hijo de un sastre de ideas izquierdistas establecido en esta casa donde nacieron también sus otras dos hijas el pequeño paco mostró desde su infancia un carácter vivaz inquieto y rebelde su padre gran aficionado a la fotografía le contagió esta afición a su hijo que desde muy joven tuvo clara su vocación en 1936 el pueblo en armas se enfrentó a un golpe de estado militar dirigido por el general franco contra la legalidad del gobierno republicano desde el inicio de la guerra Boix, afiliado a las juventudes comunistas, se incorporó como fotógrafo a su órgano oficial, el diario Juliol. Un año después se trasladó voluntario al frente. Contaba entonces 17 años. Los tanques nacionales penetran por la diagonal. Es el 26 de enero de 1939. Tras la caída de Barcelona en manos del ejército franquista, el fin de la guerra estaba próximo. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Pero no para todos los combatientes el final de la guerra tuvo el mismo signo. Gran parte del pueblo y del ejército vencidos atravesaron la frontera francesa. En los campos de acogida del sur de Francia, que las autoridades galas se vieron obligadas a habilitar, los republicanos españoles soportaron unas condiciones de vida penosas y humillantes mientras tanto en alemania la espectacular ascensión de la ideología nacional socialista colocó en la cúpula del poder a adolfo hitler que había aportado una generosa ayuda militar al general franco en la reciente guerra civil española el carácter expansionista del nazismo explota en 1939. De buen grado o por la fuerza los territorios vecinos de Alemania son invadidos. Comienza así la Segunda Guerra Mundial que determinará el destino futuro de millones de europeos y entre ellos el de los republicanos españoles refugiados en Francia. Los alemanes internan a los republicanos españoles capturados en Francia en Stalax destinados a los prisioneros de guerra. Boix, capturado en los Bosgos, es ingresado en Miljus. El enviado extraordinario del general Franco, ministro del interior Serrano Suñer, fue recibido por el Führer en larga audiencia. A finales de 1940, esta visita en apariencia protocolaria encubre un objetivo realmente siniestro. Serrano Suñer negocia con Hitler anular la condición de ciudadanos españoles de todos los republicanos hechos prisioneros por los alemanes en Francia. Dicho de otro modo, se trataba de negociar su exterminio. Como reacción inmediata, Hitler, fiel a su amistad con Franco, inspira un decreto disponiendo que los republicanos españoles sean entregados a la Gestapo para su traslado a un campo de exterminio. Este documento se emite el 25 de septiembre de 1940, coincidiendo con la visita de Serrano Súñer a Alemania. Los españoles, en su mayoría, recaen en el campo de Mattausen en Austria, destinado a presos cuyo retorno no interesa. El objetivo final era la aniquilación mediante el trabajo obligatorio llevado hasta el límite de la resistencia humana. Boix fue uno de los 8.000 españoles que ingresarían en ese lugar. Su llegada no debió ser muy diferente de la que muestran estas fotografías, obtenidas por los propios SS, bajo cuya dirección se encontraba este campo. Boix es registrado en el campo el 27 de enero de 1941 con el número 5185. A su entrada declara ser fotógrafo y conocedor del idioma alemán, rudimentariamente aprendido en el Stalag. Los presos españoles no se disgregaron y mantuvieron sus fuertes lazos de afinidad política. Esto facilitó su organización, destinada en primer lugar a desplazar de los puestos de responsabilidad a los presos comunes, esbirros de los nazis, y que fueran los españoles quienes ocuparan esos destinos las cámaras fotográficas de los ss trabajan con avidez documentando esta apoteosis del horror y la barbarie los asesinos obtienen estas fotos como trofeos de caza desde su situación de privilegio e impunidad pero no tuvieron en cuenta que cada fotografía podría ser en el futuro un documento acusatorio por el contrario los ss sabían que las tumbas tarde o temprano siempre hablan los hornos crematorios trataron de eliminar la huella de sus crímenes. El olor, del, el olor del, de la carne quemada inundaba todo el campo no pero más más nosotros que estábamos en el crematorio, ¿no? y había y había días que eran insoportables, bueno, nosotros soportábamos todo no esas fotos ellos después bueno lo supimos después cuando pues nos explicó y García, eh, hacían esa foto hacían una foto que viaban a berlín a la, a la sede de la gestapo a Imler, ni más ni menos eh, y otra que guardaban archivada ellos en el campo en los archivos de la Politis Abteilung, y otro que quedaba almacenado. En el laboratorio del departamento de identificación ya trabajaba un español, Antonio García, preso republicano y fotógrafo de profesión. De este modo, Voix fue destinado en 1943 al servicio fotográfico del campo. Cómo llegó Voix a habituarse a trabajar con las imágenes del horror cotidiano. Dicen quienes le conocieron bien que si se mostró obediente ante los SS fue con el único fin de ganar su confianza y poder recomendar un trato mejor para sus camaradas. Por su mediación se salvaron algunas vidas de prisioneros colocados en destinos más soportables. Pero qué horrible y contradictorio fue el precio que pagó por su actitud solidaria. Las repetidas visitas al campo de los altos jefes del nazismo con Himmler a la cabeza fueron también fielmente documentadas. Kaltenbrunner, Sperr, Einbruger y otros abominables personajes de la cúpula del nazismo exhibían ante la cámara su insolente arrogancia. Días vendrían después en que estas imágenes tomarían la palabra y arrojarían luz a la historia. Personajes como Kaltenbrunner, el temido general de la policía del Tercer Reich, hubieran deseado no encontrarse aquel día frente al objetivo. Y, y voy, pues, un un día, él me dice, oye, es que dirá al partido si le interesaría, si sería interesante el poder eh, hacernos con clichés de las fotos que hacen los SS aquí, cuando matan a la gente y demás. Joder, tiene que sí. Dile que sí, Ahora ya vamos a estudiar la manera de, de, de cómo se puede, pero eso sí que nos interesa. Hombre, te das cuenta, aunque nada más saliéramos uno solo de aquí, de nosotros, pero que pudiéramos tener esas fotos, ¿tú sabes lo que sería eso para mostrar al mundo lo que han, el, el genocidio, lo que han hecho? Una operación ultra secreta se pone en marcha con el fin de que las fotos puedan atravesar aquel cerco impenetrable. ...el grupo denominado los Pochaca... ...tenían la posibilidad de salir cada día... ...a su trabajo en el exterior del campo... ...esquivando durante unas horas... ...la rigurosa disciplina del interior... ...y entonces yo les dije... ...digo es que si nosotros traemos aquí... ...un paquetito clandestino... ...que, que es necesario que salga del campo... ...es que os podéis hacer con él bajarlo a... ...esconderlo vosotros en la cantera... ...que tendréis más posibilidad de vosotros... ...más escondites allí... ...aunque sea debajo de una piedra de granito... ...en este momento aparece la figura de esta mujer... ...la señora Poigner. ...que va a adquirir un excepcional protagonismo en la operación... Y, y entonces pues ellos eh, pensaron, esto fue a cosa de los pochacas, no fuimos no, porque nosotros no conocíamos esa situación ¿sabes? fueron los pochacas los que empezaron a hacer, tener confianza con ella y, y hasta que un día le dijeron nosotros tendríamos algo escondido, que necesitaríamos guardarlo eso para que el día que nos liberemos que pensamos que saldremos vivos, ¿eh? pues que esto pueda ser una, un documento lo, lo puso en el jardín, en una pared del jardín sacó un bloque de, de, de, de piedra ¿sabes? Eh, luego sacó la tierra que había el de esto y lo metió allí, sí que estaba en su jardín la liberación de París abre la esperanza a una pronta terminación de la guerra es el 25 de agosto de 1944 el imperio del tercer reich se desmorona pero tras él ha dejado un rastro de desolación, barbarie y muerte la caída de Berlín, el 2 de mayo de 1945 y el suicidio de Adolfo Hitler señalan el hundimiento definitivo del nazismo. Los ecos de la derrota se extienden por todos los confines de Alemania. En Mauthausen, negros presagios empujan a los SS a huir y traspasar la custodia de los prisioneros a la policía y los bomberos de Viena. En aquellos momentos, el Comité Internacional de la Organización Clandestina abriga las esperanzas de liberar el campo, mientras los verdugos huyen al otro lado del Danubio. Era el 3 de mayo. Dos días más tarde, una patrulla americana de observación cruza las puertas del campo. Los españoles son el grupo mayoritario dentro del Comité Internacional de la Resistencia. Con las armas requisadas a los SS, se disponen a defender el campo ante un eventual regreso de sus verdugos. Francisco Boix adquiere en estos momentos un extraordinario protagonismo. Sin embargo, él no va a empuñar las armas. Se ha apoderado de la Cámara Leica, la misma que usaron los SS para fotografiar su barbarie. A partir de ahora y hasta el final de su vida, la Cámara Fotográfica será su arma de lucha, su herramienta de militante comunista. Boix fotografía tanto la euforia de los primeros momentos de libertad como la desolación y el abatimiento de aquellos seres destrozados por el destino. Boix, apenas liberado, acude a casa de la señora pointer a rescatar los negativos. Él y sus compañeros, el grupo de los Pochaca, Comparten con ella y sus hijas la alegría por el fin de tanto sufrimiento. Allí mismo, en aquella casa, positivará las primeras copias de las fotos. Desde este momento, Boix inicia su minuciosa tarea de identificación y documentación de las fotografías. Sus notas escritas a mano aparecen en el dorso de las copias. Boix con sus compañeros comprende que al otro lado del río una nueva vida les espera Boix junto a algunos de sus camaradas comunistas los líderes de la resistencia del campo se dirigen a Francia buscando su encuentro con otros exiliados españoles inician el viaje en un coche requisado Boix lleva consigo los negativos de las fotos del campo el grupo atraviesa unos paisajes devastados al horror de los campos se superpone en su retina el horror de la guerra Pero a ellos le sonríe la libertad En la capital de Francia, Boix se reencuentra con algunos de sus compañeros de cautiverio Y con otros combatientes republicanos españoles Pero a Boix las fotos le queman en las manos y decide publicarlas en Regards, una revista que pertenecía al área de las publicaciones comunistas. Esta publicación dedicaba grandes espacios a los reportajes y concedía una importancia poco habitual en aquellos tiempos a la ilustración fotográfica. La publicación, por primera vez en la historia del reportaje sobre Matausen y de las fotografías que lo ilustran, conmocionan a la opinión pública mundial. En octubre de 1945 en la ciudad alemana de Nuremberg se constituye un tribunal internacional militar para juzgar los crímenes del nazismo En el banco de los acusados se sientan los principales responsables del tercer Reich imputados como criminales de guerra La acusación francesa solicita que Francisco Boix se persone en el juicio en calidad de testigo de cargo Mi trabajo era traducir las barbaridades que les SS me ha decir todo el tiempo. Después, mi trabajo en Arkenuzin fue, como fotógrafo, desarrollar el film y las fotos que se han hecho de todo el proceso del campo. Las fotografías obtenidas en el campo constituyen un testimonio irrecusable de las torturas aplicadas por los nazis. Francisco Boix puede testificar su autenticidad, ya que en una gran parte habían sido reveladas por él mismo. reconnaissez vous parmi les accusés, quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vu lorsque vous y étiez interné? Espera. ¿Cuándo l'avez-vous vu? Pour des affaires de construcción, même la carrière de Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites là, le chef du service de Erkenuzins a pris toute une pellicule, Leika, que moi-même j'ai développé Dans ces pellicule, j'ai reconnu Speer avec euh, des autres chefs, DCS, qui étaient venus avec lui. Non seul Sperre sino también Kaltenbrunner, el temible jefe de la policía del Tercer Reich, es desenmascarado por parte de Boix. Su testimonio resultará definitivo para emitir un veredicto de culpabilidad. Camp la elocuencia de las imágenes contradice lo que los acusados niegan con cinismo. The Camp Commandant Z-Rice, Goldeider Eigruber, first leader of the protective custody, Camp Buckmeier and several others accompanied Kaltenbrunner. Jeder zerstörten Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten. Und heute, nach dem Zusammenbruch des Reiches, Con estos gestos, Boix afianza su prestigio personal... ...en el ámbito de las publicaciones afines al Partido Comunista. De vuelta a París, ingresa como reportero gráfico en L'Humanité... ...órgano central del Partido Comunista francés. A partir de este momento, Boix alcanza su sueño de adolescencia... ...llegar a convertirse en un periodista todoterreno. Pero existe un aspecto de su trabajo que le gratifica especialmente. París hierve en aquellos años de antifranquismo... La pasionaria desarrolla una constante actividad de agitación y propaganda. Francisco Boix es testigo fidedigno de estos hechos, hermanando su compromiso político con su trabajo profesional. Porque, como afirma Marguerite Dugas, toda fotografía es, de algún modo, la de uno mismo. Boix ejerce con pasión su oficio. Su mundo se reduce a todo aquello que es capaz de atisbar a través del visor de la cámara. Su vida personal y afectiva queda relegada a un segundo plano. Recorre Francia y otros países, Argelia, Grecia, Checoslovaquia. Allá donde se encuentre siempre le acompaña el recuerdo de su familia lejana a quien envía constantemente fotos de sus viajes. Su sonrisa de eterno adolescente ocultaba, sin embargo, el drama que le aguardaba en plena juventud. Boix es enviado en 1948 como corresponsal gráfico de L'Humanité al Tour de Francia Un trabajo agotador que su organismo, atacado por una enfermedad agazapada silenciosamente en su cuerpo, no pudo tolerar La muerte le llega a los 30 años, en la soledad de su habitación, el 4 de julio de 1951 Su cuerpo reposa en el cementerio parisiense de Thiers Francisco Boix Campo Concitó en su trabajo la militancia política y el espíritu de aventura. Elaboró un trabajo fotográfico desnudo de toda retórica. Sus fotos fueron documentos al servicio de su ideal político. Nunca fue un militante ortodoxo, pero prestó un gran servicio a la causa de la libertad. Su última fotografía y su última sonrisa llevan esta dedicatoria. A mi querida e inolvidable tía Lola de su sobrino Paco.